En este video vamos a ver cómo se pueden definir estilos de párrafo en concordancia con la rejilla tipográfica que ya creé en el video anterior. Un estilo de párrafo es un conjunto de características como por ejemplo una fuente tipográfica, un cuerpo, estilo, justificación del párrafo interlineado y otras más que vamos a poder configurar y que se van a poder aplicar todas juntas a un texto ya sea a un marco de texto o a todos los marcos de texto que estén enlazados. La ventaja es que una vez aplicado un estilo a un texto, si modificamos las características del estilo, éstas se aplican al texto en forma automática. Esto tiene una gran ventaja respecto a trabajar desde la persiana propiedades, cambiándole las características a cada párrafo de texto. Entonces, para crear un estilo, vamos al menú editar y elegimos estilos aquí se nos ofrecen dos posibilidades estilos de párrafo y estilos de caracteres vamos a comenzar con estilos de párrafo esto que aparece acá es el estilo por defecto que tiene eh, cargado escribus nosotros vamos a crear un estilo nuevo y vamos a elegir un estilo de párrafo nuevo bien eh, aquí le podemos poner el nombre y yo lo voy a denominar texto extenso Luego podría crear otro que se llamara títulos. Bien, desde aquí entonces tenemos eh, que podemos definir propiedades y el estilo de carácter dentro de este estilo de párrafo. Esto no debe ser confundido con este estilo de caracteres que lo vamos a ver en otro video, bien, sino que esto, esto hace referencia a los caracteres de este estilo de párrafo que se llama texto extenso en este caso. Bien, lo primero que vamos a definir es el interlineado, que yo lo voy a hacer coincidir con el interlineado con el que generé mi rejilla tipográfica, que era 14,17 puntos. Muy bien, además de eso voy a elegir que esto se alinee con la línea base, con la rejilla de línea base, que es la forma en que escribo denomina a la rejilla tipográfica. Muy bien, eh, además de esto, eh, voy a configurar el, los márgenes ópticos. ¿Qué son estos márgenes ópticos? Cuando nosotros elegimos, por ejemplo, dentro de justificación, justificación completa, este caso, ¿sí? eh, eh, suele ocurrir que los márgenes izquierdos se ven mucho más alineados o rectos que los derechos. Esto pasa porque muchas letras se alinean bastante bien al inicio de una línea, pero otros caracteres dejan una apariencia desigual al final de la línea. Y esto ocurre eh, principalmente con algunos caracteres como la coma, el punto, y algunas letras como la F o la R. Para solucionar esto, los programas de maquetación como Scribus nos permiten corregirlos utilizando esto que se llama márgenes ópticos. Yo lo voy a elegir a ambos lados. En este caso, por conveniencia, porque he elegido justificación completa. Bueno, entonces, de aquí por ahora no vamos a configurar nada más y voy a venir al estilo de carácter. En el estilo de carácter voy a poder elegir la familia tipográfica. En mi caso, voy a elegir Cambria. Esto por absoluto, absolutamente arbitraria la decisión. Podría haber elegido... Eh, cualquier otra eh, familia cambie y le voy a decir 11 puntos que era lo que yo había previsto cuando diseñé mi rejilla tipográfica y las cajas de la mancha tipográfica además de eso para que se note cuando yo lo aplique en la pantalla voy a cambiarle el color y por ejemplo voy a elegir para el texto un color cian y me faltó algo más que quería hacer en las propiedades que es que voy a elegir que le coloque capitulares de dos líneas bien muy bien entonces cuando está todo configurado como yo deseo le doy a aplicar y terminado ahí quedó mi estilo creado ahora se llama estilo texto extenso puedo cerrar esta persiana puedo venir al primer cuadro de texto y ahora para aplicar ese estilo sí Voy a hacerlo desde propiedades y desde propiedades voy a elegir texto y una vez eh, que elijo texto voy a poder elegir el estilo. ¿Sí? Aquí me aparece estilo de párrafo sin estilo. Si yo selecciono acá le, me va a aparecer el listado de estilos que yo tenga creado. Le puedo decir texto extenso. Fíjense cómo automáticamente se aplicó a las cajas de texto que yo tengo vinculadas. ¿sí? Y además, como yo le di que se ajustara a la rejilla base, el texto está perfectamente apoyado en mi rejilla tipográfica. También aparecieron las capitulares. Si yo ahora edito el estilo, vuelvo, elijo texto extenso y lo edito, bien. y ahora cambio el color de caracteres, y vuelvo a colocarlo negro, por ejemplo, le doy a aplicar y automáticamente el cambio se aplica a los textos que tenían aplicado este estilo. Muy bien, con esto entonces hemos aprendido a crear estilos. Ustedes podrán crear todos los que necesiten para resolver la ejercitación.